Bueno, pues vengo de un fin de semana muy, pero que muy ajetreado. Viernes, sábado y domingo con Juan Carlos Castro. Y ha sido emocionante, lo vamos a dejar en emocionante. Te planteo una pregunta. ¿Educas habitualmente tu subconsciente para el éxito o lo dejas ahí en el fracaso o en la duda? ¿Haces algo con él o simplemente vives en automático? Yo soy muy partidario, evidentemente, de educarlo. Entre otras cosas, porque eso de estar en vacío todos los días te va a provocar seguramente un vacío, te va a provocar infelicidad, te va a provocar estrés, te va a provocar ansiedad, te va a provocar envidias, te va a provocar ser tóxico, te va a provocar somatizaciones, te va a provocar uf, tantas y tantas cosas. Si no educas tu subconsciente, si no le ayudas, si no le reprogramas de nuevo... Yo este fin de semana lo he vivido eh, muy feliz precisamente por eso. Porque de todas las cintas que ya tenía desde hace muchísimo tiempo, que empezaba a reeducar, eh, me he llevado un montón de experiencia y de formación este fin de semana, que gracias a Dios, están en la misma línea, están absolutamente alineados con mis valores y con mis metas y con mis objetos eh, objetivos de vida, perdón. Eh, ha sido un fin de semana de bastantes nervios y bastante tensión porque, bueno, porque el subconsciente a veces se revela, a veces se re revela. De hecho, si no estás educándolo habitualmente, si no le estás dando caña habitualmente, toma decisiones por ti. Así que eh, escríbeme abajo cuál es tu respuesta acerca de, ¿estás pendiente de él? ¿Te lo educas? ¿O lo dejas en automático? Ya me cuentas. Chao, hasta la siguiente.